Pero normalmente me voy al baño, orino, me voy a la cocina así medio dormido, me cojo el, el bote de Ganoderma, echo en la mano los que caigan, yo no los cuento. Del gel los que caigan, normalmente caen 8, 12, 15, me da igual, depende de cuánto ingiene sería. día. Del gelé lo mismo, les espina lo mismo, córdices me tomo 4, estoy todo el día con ganas, estoy con mi esposa, a veces no está en casa. Entonces, pues tengo que, tengo que moderarme con el córnices. Y la aspirina, ¿no? Obviamente. Y luego tomo molina de neón, tomo muchas cosas. Bueno, la camarita va a venir por ahí, está preparando. Sigo contando. Entonces, luego, que hago? Me voy a la cama otra vez. Media hora, porque mi cerebro me está brotando. Hijo. No te voy a dejar dormir. Que hay para acá y venga, hay para allá. Yo, ahora, ahora me levanto, hablo con mi cerebro. y Ahora me levanto. No, no, ya. Pena, que quiero que se absorban los nutrientes de lo que he tomado. Y más o menos a 20 minutos me levanto, vais a escandalizaros con lo que yo desayuno. Yo desayuno todos los días entre 5 y 8 huevos revueltos. No son malos, es por lo contrario. Con medio aguacate. Ahí hay un testigo que sabe que yo lo hago. Llevo toda la vida así. Y ya estoy energético. Como pongo adelante el ordenador y empiezo a hacer cosas Bien, ya está la cámara, ok. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, eh, le pedí a Eric que me trajera un RG y un CL. Y vais a ver. Lo voy a abrir. Está precintado. Ven, ven acércate aquí. Acércate aquí, señor. Que no se con a nadie. A ver, está cerrado, ¿no? Precintado. Está a las 30, no hay ni tropa ni cartón. A ver, puedo abrir. Ah, ahí se ve, vale, ¿Los meto en el vaso? Que no, se quede, que no se quede ninguno porque esto es muy importante Sí, ábreme, por favor Este hombre es un crack Yo le veo observando Si lo llego a ver en la calle, lo, lo afino inmediato Es como una máquina Está todo, es hiperactivo yo más joven y más activo que yo. Mira, ahora me cojo los 30. RG. Estos son los G. Que no sé qué de ninguno. Y ahora las espiruinas que aquí no tenéis, pero ya las tendréis. No pasa nada. Si es en polvo, en polvo. Y si es en espirina esterar, en espirina esterar. Bueno, pues no sé. Bueno, no sé cuántos ahora. Mira, a ver. 30, 40, no sé O 50 es ¿Se ve en la cámara? A ver Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a coger el agua Se el got a Esperar, esperad, que es un gel que no quiere bajar a ver, una, una, un gel es importante ya veis ahora imaginaos que de repente hago y me quedo desplomado pues no alimentos super nutritivos esto me ayuda a envejecer menos, a tener el miembro para atender a mi mujer, si no me va a dejar con otro, ¿no? Cuidar de vuestras mujeres, de ¿no? verdad, darles mucho amor, hacer el negocio entre familia, porque es mucho más fácil. Porque el amor hace que crezcan las redes mucho más. Muchísimas gracias, todo ha sido un verdadero placer. haberme dado la oportunidad de poder tener este auditorio. ¡Magia! ¡Sois mágicos! Muchísimas gracias. ¡Dios! ¡No te no, no, no. tres años para hacer el negocio, pero me atribué eso para consumir. Yo descubrí que muchas empresas, en la claro demás, estaban engañando a la gente. Y me enfadé tanto que hice un video de energía. Ese video es muy no sé se si tiene calor. También visitas y en a mi gente y todo el mundo. Es muy impresionante.